Eh, esta jornada está organizada para productores que están trabajando con el tema de porcinos. Son productores muy pequeños que tienen eh, poca cantidad de madres. Este, esta zona en últimos tiempos eh, está en creciente aumento en lo que es la producción porcina eh, a nivel de... Eh, producción de algo familiar, de autoconsumo y venta de lo que es excedente. Ellos están comprendiendo digamos, que el primero para lograr eficiencia en lo que es producción porcina hay que conocer un poco más y dejar de lado lo, lo antiguo que era este, producir lo que es lechones en forma de campo suelto con poco conocimiento en alimentación. Eso es lo que se va a tratar de, de mejorar en esta charla. Uno de los temas a abordar es el tema de los distintos sistemas de crianza. Eh, sobre todo queremos hacer hincapié en lo que hace a las parideras, el, la protección que es importante que tengan los lechones cuando, cuando recién este nacen, eh, ya que en muchos casos hay mortandad al poquito, a los poquitos días de nacer y por falta, por ahí, de pequeñas infraestructuras que se necesitan en las parideras. Hace tres años que estamos trabajando, dando charlas en, otros, en otras partes y, le, y bueno, generamos este año, por iniciativa, un proyecto de, de extensión para poder vincular los alumnos de los módulos productivos, la facultad, o sea, el trabajo de docencia, e investigación, y a través de la extensión para poder brindar la herramienta a los productores para que tengan capacidad de bajar costos, aumentar producción, desde ese punto de vista. Y bueno, es un poco un intercambio de de conocimientos, ellos aportan, digamos, manifiestan la forma de ellos de, de trabajar y uno, bueno, lo que va a aportar es justamente, como decíamos hoy, decía Moisés y a Federico, de tratar de mejorar esos índices productivos. Pero a su vez también un intercambio social, diríamos, o sea, para muchos productores eh, vemos de que el 90% de los productores son pequeños y medianos, entonces nosotros hicimos esa evaluación y tratamos de que justo esa pequeña y mediana escala sea favorecida por este tipo de herramientas que no, no están al alcance de todos entonces por ahí es es interesante este tipo de, de actividades que les sirve a los productores y nos sirve a nosotros fundamentalmente para poder generar a futuro otro tipo de herramientas que yo también les sirva más adelante el, el consumo clásico era lechón como decís vos y lechón no otra cosa para la fiesta en cambio ahora durante todo el año se come cerdo eh, o sea que eso marca digamos la tendencia de que la gente la gente nosotros cada estamos comiendo cada vez más cerdo no entonces se ve evidentemente que la gente ya ha cambiado un poco la percepción de lo que es la carne de cerdo y a su vez ha impulsado a que nuevos productores se metan en el sector. Ellos están produciendo de la forma más económica posible eh, para que un poco les cierren los números, ¿no es cierto?, en la medida en que ellos puedan eh, crecer en cuanto a cantidad de madres y, y en una pequeña escala, seguramente van a ir incorporando la tecnología que el, acá los técnicos y los especialistas le van a, le van a ofrecer en el día de hoy. ¿no es cierto? Exacto. Después empezamos a leer, ah, a sí. mirar, a escuchar También. y mejoramos un poquito y, y es lo que nos dio de comer todo este tiempo y ahora este año sí, ya le digo, estuvo un poco flaco pero eh, es por el cambio nomás, sí, sí, porque sí. cuesta mucho hacer una madre y tener que tener dos padrillos a lo mejor para sacar una madre uh -huh. por las cruces. Claro y ahí se te encarece todo porque si a veces te cuesta mantener una madre, imagínese dos padrillos Ajá. y agrandarse por ahí más antes ahora está todo un poco más sí, más encarrilado ayer. pero cuando yo empecé hace 10 años atrás acá no había nada Yo tenía una espiga ahí un chanchito de este lado cuando empecé y ahora Ay, bueno. tengo un técnico eh, 12 productores más que están en el grupo sí, sí. y cualquier cantidad de gente como usted que ¿Sí? puede llamar, preguntar o concertar una reunión, una charla y, y te vas actualizando.